Muy buenos días, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el café caliente y como habíamos anunciado en esta estrategia de salud de la semana saludable, tenemos pautado la visita del doctor Ernesto García, endocrinólogo, con quien hablaremos sobre este tema importantísimo también a la hora de la evaluación general de un individuo y su alimentación que también tiene que ver con el metabolismo y demás. Él nos va a hablar de estos temas. Buenos días, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, eh, se está celebrando aquí en, en Telenor la Semana Saludable. Y dentro del de programa de Semana Saludable están estos conversatorios necesarios sobre salud. Y esta parte que tiene que ver con el sistema endocrino, donde hay tantos problemas con la hormona, necesitamos información como pueblo para entender lo que está sucediendo. ¿Por qué tantas incidencias en descontroles hormonales en la población? Bueno, realmente, ya como usted lo ha dicho, la alimentación tiene un valor preponderante. Anteriormente, dentro de las patologías tiroideas, en sí existen diferentes eh, componentes, entre ellos están lo que es el hipotiroidismo, que es uno de los temas principales que vamos a tratar. Eh, anteriormente se hablaba de que el déficit de yodo era una de las causas principales sí. a nivel mundial. Sin embargo, después de la introducción de la sal yodada, pues entonces esto estas patologías por déficit de yodo han pasado a un segundo plano. Actualmente se habla más bien de que hay un problema inmunológico, la tiroiditis autoinmune, que es cuando el mismo sí. organismo produce anticuerpo contra la glándula, la ataca, disminuye la función de las hormonas tiroideas y viene entonces el componente del de hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas, en sentido general, tienen efecto a nivel de todo el metabolismo, de todo el organismo, por lo que envían sus hormonas, porque es una hormona catabólica que va a activar la función celular de los diferentes sistemas y órganos para producir energía, básicamente. Ya, sí, ya. Sí. Entonces, ¿el hipotiroidismo es un problema que viene posterior a lo que ustedes primero estudiaban? ¿O se descubre así? Correctamente. La, lo que sucede uh -huh. es que la glándula tiroidea, para formar las hormonas tiroideas, utiliza el yodo como elemento principal en su formación. Sin embargo, cuando hay una disminución de esos niveles de yodo en sangre, pues obviamente al no tener la cantidad suficiente, pues puede formar menor cantidad de hormona tiroidea. Pero ya actualmente, como le comenté, pues e incluso con la introducción de esa sal yodada, pues no hay tanta deficiencia de yodo, sino que se inclina más a los problemas autoinmunes. Hay otras condiciones también patológicas que pueden incentivar lo que es esa... Eh, esa disminución en la producción de hormonas tiroideas, hay otras patologías que también eh, pueden estar asociadas. Pero hay una parte, cuando usted habla del yodo en sales, como una forma de, de, de nutrición, las personas que no comen sal nunca, pueden estar padeciendo entonces de deficiencia de, de, yodo. de yodo y a la vez el trastorno ¿Hipotiroidal? No necesariamente, porque es que el yodo lo adquirimos a través de la dieta, de la ingesta de alimentos, sobre todo de, de las verduras, los alimentos okay. verdes. El rábano. El rábano contiene mucha cantidad de yodo. Hay algunos eh, algunos alimentos también, como son las, eh, los frutos secos, también contienen sí. yodo. O sea, se puede adquirir de diferentes fuentes. Yeah. Sin embargo, independientemente de, de que se le... ...que se use sal yodada o no, aunque son los estándares internacionales... ...los diferentes tipos de alimentos de alguna manera... Pues, ...contienen contiene yodo, sal, contienen sal, eso es importante. Sal, sal. Sal. No, y y los que viven en zona costera también, con, mayor, uno, con eh, mayor posibilidad. Doctor, ¿por qué tanta incidencia de problemas hormonales en la población femenina? Es una de las preguntas. ¿Y por qué la gente relaciona estos problemas hormonales con la dieta, especialmente con el consumo de carne, que su crianza ha sido sometida a muchas eh, eh, hormonas, esteroides y cosas por el estilo, eh, en las granjas. ¿Por qué los relacionan y por qué tantas incidencias de problemas hormonales en la población femenina? Correcto. En la población femenina, de hecho, la relación es, en el caso de hipotiroidismo, de 1 a 10. Por cada 10 mujeres, pues un hombre puede padecer esta condición. Sin embargo, hay diferentes factores que pueden influenciar en la mujer. Eh, hay un complejo hormonal muy importante que está relacionado directamente con esa producción o no, o un déficit de producción de esas hormonas tiroideas, donde desde la hipófisis, que es la glándula principal, y donde se produce esa hormona TSH, que es la que estimula la glándula tiroidea para que produzca o no, dependiendo cómo estén esas hormonas, la cantidad de hormonas tiroideas necesarias para el funcionamiento. Sin embargo, en relación a lo que usted refiere con el uso de las carnes eh, cuando han sido eh, dirigidas hacia un proceso de producción con la utilización de diferentes sustancias para aumentar la producción, eso tiene una relación estrecha con los problemas metabólicos que se producen. Hoy día vemos lamentablemente que hay una alta incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Recuerden que anteriormente se hablaba de que las personas morían más por enfermedades infecciosas, sin embargo ya está muy en boga lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son todas aquellas que se pueden transmitir dependiendo del estilo de vida como usted viva. Llámese si hace actividad física, si se alimenta sano, saludable. Anteriormente también pues eh, se utilizaban mucho las carnes, los pollos criados en el campo, sin ningún tipo de, de condimentos adicional, eh, sin alimentos preparados. Eh, hoy día esos le, le incluyen en ese proceso de alimentación hormonas, que todo eso va a tener una influencia directa yo sobre digo, el metabolismo. Yo digo, doctor, que aquí <risa> se ensambla el pollo. Definitivamente. <risa> que en 40 días ya está disponible para el mercado, con tantas hormonas y vitaminas artificiales que le inyectan entonces eso tiene una relación directa con, con la... Correcto, con el sistema con hormonal el sistema con el hormonal. sistema endocrino en sentido general a grosso modo la endocrinología es una de las especialidades clínicas que estudia lo que son las hormonas en el organismo las hormonas son las que tienen el control metabólico si por así, de, si por así decirlo en todo lo que es el, el cuerpo humano bueno y el animal también sin embargo, diferentes eh, sustancias que pueden ser adquiridas a través de la dieta pueden tener una influencia directa, como usted acaba de decir, sobre ese complejo hormonal que, que domina. Entonces, doctor, la la, cuando hablamos de una persona obesa, de un gordo o gorda, correcto, tiene mucho que ver con el problema endocrinólogo, pero hormonal, directo. En gran parte, en gran parte. Realmente el, la obesidad es una enfermedad, ya se considera como tal, un trastorno metabólico, donde hay una alteración con un aumento en lo que es el depósito de tejido adiposo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Realmente a medida que nosotros ingerimos cantidad de alimento mayor a las necesarias para producir la energía que necesitamos por ejemplo durante todo el día y, y el proceso metabólico como tal, eso se va acumulando en forma de tejido adiposo, el tejido adiposo es uno de los tejidos que eh, lamentablemente no tiene eh, límite, por eso ustedes ven personas que por ejemplo empiezan a aumentar de peso y mientras más comen, eh, más aumentan de peso, sin embargo pueden llegar a una cantidad indeterminada, claro, hasta que su sistema cardiovascular tolere, porque a medida que más aumenta de peso, pues ese corazón se va forzando más para poder eh, llevar oxígeno, sangre oxigenada a, la, a toda la, la economía. Eh, sin embargo, eh, ese aumento de peso tiene una relación estrecha, aunque no siempre, porque hay muchas personas que dicen que aumentan de peso porque... Eh, tienen pues, tienen que tener problemas de tiroides. Sí hay una relación del hipotiroidismo con el aumento de peso, pero eh, si las hormonas tiroideas están dentro de los rangos de referencia, realmente no tiene... No buscarlo por ahí. Correcto, porque hay mucha gente que con unas hormonas tiroideas normales dice no, es por la tiroides y no necesariamente Doctor, la pregunta del millón, ¿cuál sería entonces la guía dietética más adecuada para la población... Eh, y pueda conservar su salud. Lo más importante es tener pendiente que la alimentación va de la mano con la actividad física. Asimismo, como nosotros necesitamos ingerir alimentos para eh, satisfacer las necesidades básicas del proceso eh, fisiológico, uh -huh. asimismo ese organismo necesita ejercitarse. Lo más recomendable... Es una alimentación saludable, como se ha estado planteando en los últimos tiempos. ¿Cómo es esa alimentación saludable? El plato común, se habla de que debe tener la mitad de ese plato completo, deben ser vegetales y hortalizas. De la otra mitad, hay un cuarto que serían la parte de la proteína y la otra pequeña parte serían los carbohidratos. Sin embargo, vemos que la costumbre dominicana es que de ese plato el 80 o 90% todo eso, eh, todo eso es arroz o algún tipo de, de carbohidrato como tal, donde de, debería ser no más de, de un aporte entre un 40 o un 60%. Eh, y definitivamente la, la parte de las hortalizas y los vegetales son lo que deberían tener la mayor proporción en ese plato eh, dominicanos como tal, sin dejar a un lado lo que son las proteínas que se pueden adquirir a través de las carnes, las legumbres, los granos. Muy bien, mire una cosa, entonces para adecuarse, una persona que hoy decide y escucha atentamente su mensaje, ¿cuál es la primera recomendación antes de ejercitarse? ¿Debiéramos de visitar el endocrinólogo para que nos dé de un detalle de nuestro metabolismo? Correcto, es muy importante. Eh, de hecho, una evaluación médica debe hacerse al menos una vez al año, aunque usted no tenga ninguna condición que conozca de salud, porque en el proceso de salud-enfermedad lo más importante es la prevención. Entonces, el hecho de hacer una visita previa, pues eso con, contribuiría a valorar cómo está su sistema endocrino, su condición en sentido general y poder decidir incluso el tipo de actividad física que usted debe realizar. Muy bien. De hecho, eh, hay muchas personas que pueden tener alguna condición metabólica eh, per se, una patología como tal, y la sintomatología no es muy florida. Por ejemplo, en el uh -huh. caso que estamos hablando de hipotiroidismo, los síntomas a veces son muy sutiles, eh, se siente cansado, con disminución en las fuerzas, hay a veces trastornos del sueño, sin embargo, la persona lo relaciona con alguna otra algún con otro otra tipo tía. de condición y no les da mucha importancia. Entonces, la visita al endocrino, donde se le hace una evaluación completa, se le mandan a hacer, eh, después de hacer un buen examen físico, se le mandan a hacer los diferentes eh, exámenes en sangre para ver cómo están uh -huh. los diferentes tipos de hormonas, eso es determinante, porque si hay una condición que metabólica donde pueda eh, impedir o parar por algún tiempo el hecho de hacer actividad uh -huh. física, es muy importante tomarla en cuenta antes de iniciarla, sí, porque uh -huh. puede haber alguna condición, que pudiera eh, exacerbar ese problema patológico si no se detecta a tiempo y luego terminar, pues. En... A propósito, a propósito de eso, doctor, el paciente que ya sabe que tiene el problema, que tiene problemas hormonales y se quiere eh, activar, con por ejemplo, con esta semana saludable, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para que ese paciente eh, saque el mejor provecho de tener una educación en su alimentación. Correcto, lo más importante sería en primer lugar pues una visita a su médico, ¿sí? endocrinólogo pues eh, si por así decirlo tendría una importancia capital donde una previa evaluación se definirá cuál es la condición metabólica y la condición en, en la que se encuentra y entonces pues dar las recomendaciones eh, necesarias o las recomendaciones precisas y los diferentes métodos que puedes utilizar para iniciar ese proceso de, de vida saludable, que tiene que estar integrado por alimentación sana, actividad física y claro, el seguimiento con, con su médico de base. Doctor, ¿dónde podemos solicitar su servicio? Actualmente estamos ubicados en INEMET, okay. en el teléfono 809-588-5853, en la extensión 112. Y sí. en el celular 829-339-2125 Muy bien, Y una cosa, ¿de que en horario? En la mañana, ya. todos los días Todos los días, correcto. de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 A 12, correcto, y en horarios de la tarde eh, también pueden solicitarlo Que regularmente después de las 5 de la tarde estamos disponibles también Muy bien, pues muchas gracias doctor Ernesto García, endocrinólogo ¿Quién ha traído tan importante tema y socializaron? Pareciera que debimos de empezar por aquí para empezar entonces a desarrollar la, la actividad. Pero bien, ya saben, amables televidentes, el doctor Ernesto ofrece su servicio en INEME y en esta semana saludable ha venido a darnos su, su experiencia y sobre todo sus orientaciones. Gracias a usted por estar aquí de mañana Muchas gracias por la invitación Y a, y a, comer ustedes, saludable todo. Y a ustedes no se muevan Que tenemos más contenido